Hola empezamos este segundo módulo titulado el arte de hacer fallas y en esta primera lección vamos a analizar cuáles han sido los posibles orígenes del elemento característico eh, de las fallas que es el ninot es la figura satírica que supone la quinta esencia de la fiesta existen diferentes teorías de origen incierto aunque todas ellas coinciden en un ingrediente común que no es otro que el fuego renovador por una parte, encontramos la teoría del stay que hace referencia a una serie de lámparas utilizadas por los carpinteros en sus largas eh, jornadas invernales de trabajo, y por otra parte, otra de las teorías más aceptadas, es la que hace referencia a los STOTS o espantapájaros que en los entornos rurales, en las huertas valencianas, se destinaban para ahuyentar a las aves para que no se comieran las cosechas. El stai es este artilugio de composición simple que utilizaban los carpinteros para iluminarse, de modo que estamos hablando de una lámpara del obrador. Está constituido por una base rígida, un elemento vertical y un travesaño que se superpone sobre este, formando una escuadra y en el extremo del cual pende un candil o una lámpara. Una vez llegaban las jornadas primaverales, donde alargaba el día, el carpintero ya no precisaba de estos armatostes, de estas lámparas, de manera que utilizaba la luz del sol para trabajar en sus talleres. En este momento, y coincidiendo con la celebración de sus fiestas patronales dedicadas a San José, la víspera de esta fiesta, limpiaban los talleres, acumulaban los trastos y los útiles inservibles, y confeccionaban con ellos una hoguera. En lo alto de esta pira instalaban el stai de manera que se convertía en el actor principal de la hoguera. Poco a poco, estos artilugios fueron adquiriendo una composición un poco más compleja y esa disposición en forma de escuadra o cruciforme se fue convirtiendo en un muñeco o un monigote bastante arcaico. La estructura interior de madera fue forrándose con diferentes materiales de relleno como la paja, el cartón, la tela o el, el, el papel y eh, se, sobre esta estructura se fue superponiendo diferentes ropas en desuso. Los rostros también se, fue, se fueron sofisticados, se fueron sofisticando de manera que las primeras eh, representaciones bastante simples, fueron adquiriendo mayor complejidad, incluso incorporando algunos elementos de otras fiestas eh, populares, como pueden ser las caretas de carnaval. Sin embargo, esta teoría está más cercana a una leyenda romántica que no a una historia fundamentada en, en robustos datos históricos. ...de manera que entre los estudiosos de la fiesta... Ha calado, ...ha calado más por su credibilidad la teoría del Stot. El Stot es un espantapájaros, un monigote, un ninot... ...muy similar al Stay, pero que tiene su origen en la huerta valenciana. Eh, se utilizaba como ahuyentador de las aves... ...que se venían a comer las cosechas de los agricultores. Una vez se recolectaban las frutas y las hortalizas... Estas eh, representaciones, estos stots, eran quemados en una hoguera a través de un rito eh, catártico, catártico, que lo que intentaba era, por una parte, bendecir eh, las cosechas, pero por otra, y lo más importante, ahuyentar los malos augurios y todas las cosas malas que podrían acarrear en las cosechas. De esta manera, con este fuego purificador, en este fuego purificador se encuentra el origen del ninot de falla.